Durante estos meses estamos recorriendo los barrios, estamos recorriendo los barrios de verdad, porque yo lo recorro. yo soy de barrio llevo muchos años recorriendo los barrios. Lo estoy haciendo con Cario Alonso, una mujer que me ha ayudado muchísimo en, la, en el aterrizaje, en la, en la política institucional, en la política de partidos. Y, como decía, nos hemos centrado en recorrer los barrios, en escuchar a los vecinos, que es que no se está haciendo en estos momentos, y en entender cuáles son realmente los problemas, los puntos de mejora, cuáles son los caminos más rápidos para poder solucionarlos, porque yo creo que de eso se trata la política no y yo creo que hay problemas transversales a todos los barrios de Madrid que me voy a encargar en estos momentos a eh, trasladarles. La primera tiene que ver con la vivienda, como no podía ser de otra manera la gran preocupación de los ciudadanos y sobre todo de los, de los jóvenes. Y yo quiero lanzarles una pregunta porque yo creo que ya hemos visto eh, lo que pasa cuando no se regula, cuando no se interviene el mercado de la vivienda. De hecho, estamos sufriendo las consecuencias. Y ahora mismo el mercado de la vivienda es un auténtico desastre. Se está destrozando proyectos de vida, está destrozando realmente miles de, de jóvenes que no tienen acceso a una vivienda. Entonces, yo eh, les le hago una pregunta. Si ya hemos visto eh, lo que pasa cuando no se regula, no sé, voy a hacer una pregunta un poco, un poco loca. pero ¿Qué tal si lo regulamos? Podemos intentarlo. Yo tengo 45 años y desde los 18 años este problema está cronificado o no. Vamos a, vamos a regular el, la vivienda. ¿no? Yo creo que hay ciudades eh, como París, como Ámsterdam, como Viena, que han demostrado que, que sí funciona intervenir en eh, las zonas que están, que están tensionadas y que sí funciona intervenir el mercado y que sí funciona invertir en un parque público de vivienda. Es que hay que recordar que en Madrid eh, hay vivienda protegida asequible para rentas de 40.000 euros al año, lo cual desmonta cualquier valor social. Eh, de la vivienda a dicha tipología. Yo concibo la vivienda como la educación, yo concibo la vivienda como la sanidad. Lo veo como es, ¿no? Un derecho que tiene que estar garantizado en, y que está recogido en la Constitución Española y que debemos y, de, y tenemos la obligación de garantizarlo y como sociedad debemos de dotarnos de un plan. Y aquí el Ayuntamiento, claro, que tiene muchas cosas que decir y claro que tiene que hacer muchas cosas que hacer. Eh, es que España... Y Madrid, en concreto, no tiene un mercado de alquiler público ni privado. No lo no tiene. Llega al 12 o al 13% entre los dos regímenes. Y hay otros países de nuestro entorno, como por ejemplo el Reino Unido, que llega al 20%, Holanda lleva al 47%, Alemania llega al 57%, Así que yo me comprometo a ofertar en la primera legislatura, o primer mandato, mejor dicho, un parque de 10.000 viviendas asequibles con pisos de alquiler que no sobrepasen los 400 euros para que en Madrid se pueda vivir con dignidad. ¿Cómo? Pues, en primer lugar, mediante la construcción de obra pública... En segundo lugar, mediante la compra y la rehabilitación, y me voy a dejar la piel para que esto sea así, hay que incidir en la rehabilitación. Y en tercer lugar, obligando a los bancos, a los grandes tenedores y a los fondos buitres a ejercer el alquiler social. Hoy tenemos en Madrid dos oportunidades. Tenemos dos oportunidades, eh, los desarrollos urbanísticos de Campamento y del Madrid sureste. Y si yo gobierno, evidentemente el 80% de las viviendas que se construyan formarán parte del parque público con un, eh, un alquiler accesible a 400 euros. Esto me parece que es muy razonable y se puede entender perfectamente y, además, es una urgencia en estos momentos. Otro asunto, otro asunto que nos preocupa a mí, sobre todo, me, me preocupa mucho, aquí hay mucha gente que trabaja... En este sector, pero para mí y para nosotros es prioritario la salud mental. Es prioritario la salud mental. Lo vuelvo a repetir. No puede ser que recibir apoyo psicológico solo esté al alcance de, que, de quien se lo puede pagar. Esto no puede ser. Y desde el ayuntamiento vamos a descongestionar las listas de espera de la sanidad pública a la que nos ha abocado la señora... Ayuso, que no es ni más ni menos que una terrorista sanitaria. Lo vuelvo a repetir, porque lo que está haciendo es eso. Y no solo lo digo yo, lo dijeron ayer miles y miles y miles de ciudadanos y de ciudadanas que salieron a defender la sanidad pública. Que, por cierto, a quien no vimos allí ayer fue al señor Almeida. Y es una lástima, porque yo creo que un alcalde a la altura, que mínimo que salga con sus vecinos a defender algo tan elemental como la sanidad pública y no poniendo multas, como hicieron ayer la policía municipal, en el distrito de Carabanchel, a muchos vecinos por repartir pasquines, por repartir folletos para animar a la participación de la manifestación de la salud pública. Esto es una auténtica vergüenza. O apagando ciertas cámaras para que no se vea que ayer fue una manifestación masiva. Este problema se está llevando a miles de personas por delante y en los casos, en los casos más graves estamos hablando de suicidio, de suicidio. Eh, por cierto, la primera causa de muerte no natural en nuestros jóvenes, vaya dato, vaya dato que tenemos en España y en concreto en Madrid. ¿Cuánta gente conocemos, eh, los que estamos aquí sentados hoy, que tiene alguna persona que está pasando por una depresión? ¿Cuántas personas conocemos que están pasando por ansiedad? Eh, yo lo he pasado y se pasa muy mal. Eh, que, se inflan a, que se inflan a pastillas, que se inflan a pastillas para aplacar el sufrimiento psicológico. ¿Cuántas personas conocemos? ¿Cuántas conocemos? que lo están viviendo en silencio, que lo están viviendo en silencio sin pedir ayuda porque es un estigma. Yo creo que ahora mismo Madrid, como capital de España, es la región más rica de toda España y tenemos la mitad de psicólogos que la media de la Unión Europea. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues yo creo que lo que vamos a hacer es lo que dicta el sentido común. Así que yo los anuncio que vamos a contratar a 1.200 psicólogos, que son el doble de la media de la Unión Europea. Para que nadie que sufra una depresión o que esté sufriendo un trastorno de ansiedad tenga que esperar ni cinco días para que se pueda, le pueda atender un profesional. A esto sí que yo me voy a comprometer, sí o sí. Esto en un marco de un plan para la salud mental que también contará con campañas de sensibilización y atención temprana en los centros educativos. Primero porque lo necesitamos. Lo tenemos todo claro. Y, en segundo lugar, porque no los podemos permitir en Madrid, no lo podemos permitir perfectamente. Yo no sé, yo creo que ya eh, basta ya de mirar para otro lado. Hay muchos psicólogos que están deseando empezar a trabajar. Yo he hablado con ellos, con muchos de ellos, y están deseando empezar a trabajar. Así que vamos a ponernos a la obra. Y, por último, eh, decirles que eh, voy a centrar mi campaña, como no podía ser de otra manera, en los barrios que han sido los grandes olvidados de la clase política madrileña durante 30 años, por todos, eh, por todos. Eh, creo que eh, tanto por la oposición como por el Gobierno, que parece que no se han acordado de los barrios hasta que llegan las elecciones. Cuánto me duele, porque la política no es esto. Y llevamos tres ejes principales que son transversales a todos los barrios de Madrid. También a los PAU. Aquí hay gente que vive en los PAU. También a los PAU, que por cierto... Con todos ellos, con todos ellos, el ayuntamiento tiene una deuda histórica pendiente que tenemos que saldar. En primer lugar, no puede ser que haya barrios que estén aislados. No puede ser que no tengan transporte público y que el que haya apenas funcione. Esto eh, me parece absolutamente no indecente. No voy a hablar del barrio del Cañaveral por poner un ejemplo, pero es que hay muchos. Y ahora, eh, aunque parece que ahora se ha puesto de moda lo del bus rápido, que está muy bien el bus rápido, pero es que en algunos barrios no llega ni el lento. Es que en algunos barrios no llega ni el lento. Por tanto, eh, yo creo que el problema está ahí. Eh, yo no quiero venderle humos a los vecinos, porque yo creo que no está el bollo, el, el, no está ahora mismo el horno para bollos, ¿no? Y creo que ofrezco un proyecto que responde realmente a las demandas de los vecinos y de las vecinas de nuestros barrios. Más financiación. Más autobuses, más metro, más frecuencia para aumentar las líneas que conecten los barrios, que no puede ser que desde el barrio de Moratalaz hasta, no sé, Marqués de Vadillo, pues tengamos que tardar una hora y cuarto porque tenemos que pasar por el centro de Madrid, que digo yo que, no sé, no estoy diciendo una cosa tan distópica, ¿no? Yo creo que, que tenemos la obligación de que, haya, de que haya esto y, sobre todo, que haya más personal en el servicio de la MT no pueden ser que los PAUs estén eh, absolutamente desconectados y aislados, que tengas que depender del coche hasta para ir a comprar el pan. Y no digo ninguna cosa que no sea verdad. Eh, considero que el transporte en la ciudad de Madrid debe ser gratuito para los empadronados, para quienes vivimos, para quienes trabajamos y para quienes hacemos Madrid. La gratuidad progresiva del transporte público va a ser otra de mis medidas. En segundo lugar, eh, otra cosa que nos eh, transmiten los eh, vecinos, y las organizaciones eh, de los trabajadores y las asociaciones de las pymes y comerciantes es que tenemos, evidentemente, un problema grave con nuestro modelo productivo que nos está generando crisis de precariedad y de salarios. Hay barrios enteros donde realmente no hay tejido, no hay tejido productivo, eh, no hay tejido industrial de ningún tipo. Y esto creo que el ayuntamiento puede y debe de ser el motor económico de una transformación económica que aporte riqueza a los barrios olvidados, como Vallecas, como eh, Villaverde o como Vicálvaro, donde hay polígonos que están absolutamente desaprovechados, con naves de almacenes de logísticas eh, abandonadas. Eh, bueno, pues vamos a darles vida, ¿no? distópico lo que estoy diciendo, ¿no? Yo creo que vamos a darles vida y vamos a generar espacios que atraigan inversiones, que generen rendimiento de alto valio, eh, valor añadido, que nos permitan ofrecer algo más que un trabajo de mierda a la mejor generación, la más preparada de nuestra historia porque si seguimos, si seguimos con una economía de pies de barro que solamente eh, piensa en la hostelería basada en el turismo, pues vamos a continuar eh, formando profesionales, formando chavales que los van a disfrutar en Alemania o en Finlandia. O es sea, que esto es muy patriota lo que estoy diciendo. Eh, no sé, eh, yo ya les digo que como, como Madrid en ningún sitio, como Madrid en ningún sitio y esos jóvenes, algunos que ya no son tan jóvenes, pues eh, lo que quieren es volver. Lo que quieren es volver y tenemos que ofrecerles algo, algo digno, algo decente y establecer un nuevo contrato social con nuestros jóvenes con nuestras jóvenes, de las que las dos partes, tanto el individuo como eh, la sociedad, puedan, puedan beneficiarse. Y el ejemplo claro, yo tengo un amigo que vive en Alemania, que lleva ya 15 años viviendo en Alemania, y que me dice, Robert, es que no hay un solo día que mire una oferta de empleo en Madrid para volver, pero es que no encuentro nada decente. Yo creo que este es el ejemplo claro que probablemente muchos de ustedes eh, conocerán también y que no puede volver a Madrid. Y en esta línea, y sin perder la vista, eh, la perspectiva eh, de los barrios, también quiero anunciar un plan de rehabilitación de viviendas y de placas solares, que es un plan general para alcanzar un parque de viviendas 100% eficientes y con el que los hogares podrán ahorrar hasta un 80% en la factura de la luz. Eh, hoy está aquí presente eh, mi querida madre, que muchas veces me dice que ese dicho de que en Madrid se pasa del invierno al infierno muy rápidamente. ¿no? Yo he pasado mucho frío en, en la casa donde vivíamos antes mi madre y yo y, y las temperaturas extremas eh, se, notan, se notan bastante. Y yo como, ayuntamiento, yo como ayuntamiento, si me lo puedo permitir, pues evidentemente no quiero que ningún vecino pase frío. Es que no quiero que un vecino pase frío, porque yo he pasado frío en casa y se pasa muy mal. Y yo quiero que, que se gaste en... Eh, no quiero que se gaste una pasta un vecino en calentar su, su casa. Y en Madrid, pues yo creo, insisto, que no lo podemos permitir. Y así que yo creo que ya basta de excusas, ¿no? Vamos a ser un ayuntamiento proactivo, un ayuntamiento que se acerque al ciudadano, que va a llamar a las comunidades de vecinos según su eficiencia energética para ofrecerles una rehabilitación integral y vamos a movilizar todos los recursos posibles que hagan falta para que esto sea una realidad y con esta medida vamos a generar 50.000 puestos de trabajo para personas provenientes de la formación profesional. Y por último, pero no menos importante, en sintonía con nuestro espíritu de lograr un ayuntamiento que acompaña y que funciona y que es útil, y pongo el ejemplo aquí de, de París vamos a reformar la ley para que vuelvan las competencias y los recursos a los barrios igual que hizo el Gallardón que no le temblaron las piernas y lo centralizó todo, bueno, pues nosotros lo vamos a descentralizar y no me van a temblar las piernas hay que descentralizar Cibeles porque hemos tenido tiempo más que suficiente para comprobar que el modelo centralizado no funciona no funciona, los barrios han perdido Soberanía. Y los vecinos nos reclaman soberanía. Hay que escuchar a los vecinos. La centralización está hurtando la democracia. La está hurtando. Y está hurtando la participación de los vecinos. Y además es que no es operativo. No es operativo porque con este modelo centralizado pues los vecinos se tiran meses para que le cambien simplemente una señal de stop o para que le cambien un semáforo. Se tiran meses o que piden una biblioteca. Es que hay barrios en esta ciudad en donde la biblioteca está cerrada desde hace dos años, pero para construir pisos de lujo, rápido, corriendo. Bueno, eh, que los vecinos no tengan ni voz ni voto, esto se va a terminar. Y como ha pasado o está pasando, por ejemplo, en la Ermita del Santo. Yo el otro día estuve en un pleno de una junta de distrito y fue lamentable, fue lamentable que los propios eh, concejales se enfrentasen a los, a los ciudadanos. Eh, algunos van a decir que esto no se puede, que esto es imposible, agitarán el miedo a la bandera del miedo como han hecho como pasó durante el mandato de Manuela Carmena, pero yo creo que lo que he planteado aquí hoy no es ninguna utopía. No, no lo Roberto, es. no Roberto, eh, vamos a... Sí, termino ya. a ir ordenando un esto poco sí... el debate porque... Termin... Eh, termino ya, termino ya. Cantidad de preguntas... Pero yo creo que esto es importante que lo diga. Yo creo que esto, eh, este, este ejemplo que estoy poniendo, yo creo que esto es Alcorcón. Esto es Alcorcón cuando se reflota una empresa pública... Y se, que se esmasa y se da un servicio de limpieza decente. Esto es Barcelona con, con el proyecto de las supermanzanas que ha puesto en el centro la, la sostenibilidad y la participación ciudadana como modelo de transformación urbana. Yo me pregunto por qué no podemos hacerlo en Madrid.